Eh, vean este tema de dar y recibir felicidad es un tema que todavía lo estoy estudiando porque quería compartirlo con ustedes pero que de alguna manera lo construyamos porque cuando uno tiene gente cerca que está mal deprimida, se siente sola tal vez está como, ¿verdad? como pasando una, una situación difícil ¿cómo le da a uno felicidad? Y el tema de hoy es cómo dar y recibir felicidad, pero ¿cómo doy felicidad? ¿Verdad? Porque ¿será que diciéndole un chiste como que le estoy dando felicidad? <risa> ¿Verdad? Si una persona está como muy deprimida, pues tal vez hasta me pueda como... <risa> ¿Verdad? No, no lo va a recibir muy bien. Y hay personas que definitivamente no sienten un sentido a la vida. O sea, no le encuentran un significado. Hay personas que además están con muchas preocupaciones, con mucho estrés o muy solas. Y uno está cercano a esas personas. ¿Cómo hago para que esas personas reciban felicidad? La primera cosa es uno ser feliz. Porque si yo me afecto por esa situación, yo no puedo ayudarla, ¿verdad? Entonces, la intención de hoy es valorar un poco eso, pensarlo con más profundidad, porque la felicidad no es algo físico que yo pueda ir a comprar. ¿Cómo puedo hacer para apoyar de una manera diferente? Y me gustaría que lo viéramos con un ejemplo digamos, ustedes van eh, a una persona que quieren muchísimo ustedes le quieren dar felicidad y le buscan el mejor regalo el más caro les ha costado conseguirlo pensando en esas personas que ustedes quieren se lo envuelven demasiado bonito se lo entregan y están todas contentos que les, con el regalo que ustedes le dan y esa persona a ustedes les un par de medias blancas sin envolver ¿cómo se sienten ustedes? <risa> ¿por qué? porque uno se afecta ¿verdad? porque incluso en el hecho de dar hay algunos secretos que hay que aprender porque también detrás del dar hay expectativas por más que sea bonito y que uno esté super a la hora de buscarle el regalo más bonito a esas personas verdad? pero detrás de eso hay el deseo de que lo quieran a uno de la misma manera de que pongan tanta atención como uno está poniendo en lo que uno está dando y eso es una expectativa y uno entonces tiene que aprender primero cómo dar para eso Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a imaginar que hoy, pero no hoy, mañana, <ríe> entre hoy y mañana, ustedes van a dejar su cuerpo. Tienen entre hoy y mañana para heredar algo que no es tangible, algo que no es físico. Quisiera que imaginen a las personas más cercanas a ustedes, la gente que ustedes quieren más que las tienen cerca a su corazón ¿qué les gustaría heredar a esas personas que ustedes quieren? y no me digan no digan cosas físicas ¿qué me gustaría darle de mí? y además tiene que ser algo mío que me gustaría dejarle a esa persona o a esas personas? entonces vamos a poner una pequeñita musiquilla Visualicen a esas personas, ¿qué me gustaría de mí, de lo que yo soy, heredarle a ellos o a ellas, que se dejara de mí? En que entre hoy y mañana nos vamos, ¿qué me gustaría heredarle al lugar donde vivo? A este país, a este lugar donde vivo, ¿qué me gustaría dejar de herencia que no es física, sino de mi ser? ¿Qué me gustaría dejar en este lugar? de mi propio ser, qué me gustaría heredar al mundo, de mí para el mundo, qué quisiera haber dejado de herencia. en esas todas esas cosas lindas que pensamos ¿qué son? son cualidades ¿qué más? son pensamientos son valores entonces el mejor regalo ese. El dar eso es mucho más valioso que aquello que usted fue carísimo, que se ¿verdad? quedó con deudas <risa> para conseguir, porque en realidad lo más valioso que usted quisiera heredarles a esos seres queridos no es físico. Cuando usted tiene un niño y quiere mucho, ¿verdad? Le regala algo carísimo en dos segundos ya está roto. Y usted le quiere demostrar que en realidad usted lo aprecia igual a cualquier ser querido, pero ¿qué es cuando me conecto con qué quiero heredar? Esa, eso, el ese dar no es material. ¿Qué es? generosidad, eso es lo que viene del alma, y aprender a dar desde el alma es un arte, cuando usted da desde el alma, de verdad que da felicidad, puede ser la cosa más sencilla, pero se imagina que yo le hago una cartita a cada uno de estos seres que yo pensé, con los que le quisieran heredar de mí ¿qué cree que le llegaría más? la cosa carísima esa cartita que le voy a juntar a ¿verdad? El combo. es el combo ¿verdad? ahora en cuanto a la felicidad ¿cómo volver a ah bueno, perdón, y antes de seguir con la felicidad quisiera leerles algo que me, me motiva mucho a mí es este poema de Khalil Gibran usted lo conoce, ¿verdad? el, del, el, del, el de este que se llama El Profeta yo se los voy a contar <ríe> porque me encanta, porque es como una forma de explicar cómo dar Dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma, no vienen de ti sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana que no puedes visitar ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me encantó esto. Y ¿qué es lo que nos enseña este poema de acuerdo a lo que acabamos de conversar? Ah. ¿Qué salió, de alma? <risas> salió del alma, pero es un arte tener hijos, convivir con los hijos pero saber que no son míos es decir, y que si uno los tiene que dirigir que sea hacia la felicidad porque también, digamos, a la hora de dar uno dice, es que les, te doy buena educación para que, verás, saquen muy buenas notas pero realmente yo quiero que esa persona que es mi hijo, sea brillante porque eso dice algo de mí Ah, tiene una buena mamá, un buen papá seguro los padres son brillantes también, verdad o sea, de alguna manera eh, yo, tomo de, yo tomo de eso, verdad en cambio si solamente hago que el arco ¿verdad? se incline hacia, hacia la felicidad lo hago libre, que él piense lo que tiene que pensar viva lo que tiene que vivir ¿verdad? que sea feliz entonces, ¿cómo dar felicidad sin hacer que los demás dependan de mí para ser felices? ¿Sí? Entonces, seguimos, paramos. <risa> Entonces, después de esta motivación, ¿qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Porque será que sabemos ser felices? Entonces vamos a diferenciar de lo que es la, la felicidad natural, de la felicidad artificial, para ver en cuál de las dos estamos viviendo más. Imagínense ustedes cuando bebés, cuando les daban la primera después de la leche materna, y les daban papilla de, pa, de cualquier cosa, ¿verdad? de ayote de chayote, ¿verdad? cuando ustedes se lo dan nada más a la gente que cuidan, ¿qué pasa? a uno no se lo tenían que dar con sal ¿verdad? porque el bebé que sabe de la sal el bebé le sabe naturalmente bien pero uno como grande dice, pobrecito, chayote, sin sal y sin aceite. Y le echa uno la sal y el aceite, ¿verdad? Después uno le da fresco, ay, pobrecito, sin azúcar. Y le echa el azúcar para el bebé. El bebé está fascinado así nomás porque él no tiene todavía el gusto, ¿verdad? El, el hábito. Entonces el adulto, nosotros que somos adictos a esas cosas que no son naturales, se las echamos. Y así vamos haciéndonos cada uno de nosotros adictos a sabores que no son naturales. Yo creo que Carolina ahí está con un regalo. ¿Qué nos Luego, de esa manera, nosotros después somos felices cuando comemos algo con bastante sal y bastante azúcar, ¿verdad? Y cuando nos dan una Coca-Cola que es casi, yo creo que el 90% azúcar. <risa> y eso nos hace felices, pero esa felicidad no es natural, es algo artificial. Van captando la idea, solo que para uno, como ya se le hizo adicto el paladar, uno cree que es normal. ¿Sí? ¿Cómo voy a tomar café sin azúcar? ¿Cómo voy a comer sin sal? Eso es para los enfermos. Y así uno lo interpreta. ¿Sí o no? Luego... Si ustedes piensan en alguien feliz, que ustedes conozcan a alguien feliz, ¿qué actitud tiene una persona feliz? ¿Qué necesita a alguien feliz? Por eso, esa persona feliz, ¿qué actitud tiene? ¿Por qué es tan feliz? Porque está agradecida, no le afectan las cosas no tienes otras expectativas porque no tiene ego, ¿verdad? Es una persona apreciativa, todo lo aprecia, pero también es curiosa, es una persona abierta a aprender, ¿verdad? O sea, como que tiene una perspectiva de, de entender, de buscar, de descubrir, en cambio, ¿cómo es una persona con una felicidad artificial? Siempre quiere más, es, tiene, tiene amargura, tiene mucha necesidad de controlar todo porque necesita muchas cosas controladas para estar feliz. Entonces tiene mucha necesidad de que su gente querida piense como ella. ¿verdad?, ¿qué más?, quiere controlar las situaciones, entonces eso la hace ansiosa, ¿qué más?, una persona que no es feliz naturalmente, sino artificialmente, está muy adicta a logros, ¿verdad?, es decir, como, como nuestro mundo muy consumista, es decir, usted si logra tal cosa, usted tiene derecho a ser feliz, si no, no. ¿verdad? si no es mediocre y emociones. y emociones entonces hay que tener adrenalina y esa adrenalina entonces te hace feliz un rato y eso es una felicidad natural o artificial sí, ¿verdad? y otro aspecto es que una felicidad natural, una persona feliz naturalmente comprende los cambios de su cuerpo y entonces de acuerdo a los cambios del cuerpo cambia las necesidades del cuerpo y le da permiso al cuerpo de descansar más de comer diferente de hacer ejercicios diferentes cambia la persona con felicidad artificial se opera se empastilla para que el cuerpo haga lo que ya no puede hacer entonces no está de acuerdo en que su cuerpo cambie no está de acuerdo en sus necesidades diversas entonces lo, lo está empujando a que haga lo que ya su cuerpo no puede porque ya cambió pero es que eso es una felicidad artificial tiene que hacerlo, aunque ya sea diferente ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la felicidad que dura? ¿La natural o la artificial? <risa> Entonces, no, pero en realidad yo estoy dándole atención a lo que es natural para mí o a lo que es artificial. Por eso es importante hacer como esta reflexión porque para nosotros, en nuestro entendimiento espiritual, la naturaleza del ser humano normalmente tiende a la felicidad, pero hemos aprendido a distanciarnos tanto de nuestra naturaleza original, que somos muy artificiales, o sea, si usted saca buenas notas, si usted es exitoso, Usted ¿tiene derecho a ser feliz? ¿Me explico? Si no, no. Estrésese. Porque a usted le va mal. <ríe> en lo que en este mundo tiene que irle bien. No es un mundo que, que nos ayude a tener como ser orgánicos. O sea, como cuando uno va a la feria orgánica. ¿Verdad? Ser muy naturales. Pero eso es lo que nos hace bien. ¿Sí? Entonces... Nosotros hemos mezclado lo que es verdad natural con lo que es confusión. Y vean, les tengo otro extracto que me, me fascinó, de, de lo que el Raja Yoga explica de cómo hemos mezclado lo natural, lo hermoso, con algo artificial. Dice, el amor es confundido con lujuria, apego y dependencia emocional la libertad es confundida con permisividad, malas maneras, evasión de responsabilidad, perseguir deseos egoístas la paz es confundida con pasividad, aburrimiento, falta de habilidades y falta de autoridad, la pureza que es la ausencia de deseos egoístas se ve como autolimitación autocastigo, quebrantar la felicidad, pasado de moda o algo inútil. El poder es confundido con tratar de controlar a otras personas en lugar de ser soberano de uno mismo. La, la sabiduría es confundida con inteligencia académica e inventiva. Y la felicidad es confundida con satisfacción temporal y placeres sensoriales. Vean qué interesante, ¿verdad? O sea, nos hemos alejado tanto del significado de felicidad, sabiduría, amor, libertad, que nos parece hasta pasado en moda. Usted sabe incluso que hay un dicho que me decía mi papá, no sé si usted que la felicidad abunda en la boca de los tontos no, la, la, la risa la risa abunda en la boca de los tontos eh, no, los serios son más inteligentes no, pero vean vean la asociación el que es inteligente está deprim no deprimido no se ríe el que es feliz entonces será que será más tonto verdad pero imagínense que este tipo de, de, de como creencias nos lo inculcan a nosotros entonces no, nosotros no nos damos la oportunidad de redescubrir cómo estar feliz de manera natural Entonces si yo no sé cómo hacerlo así con mi vida como la tengo ahora hoy y conmigo ¿Cómo no voy a ayudar a aquel que está choleña? Porque está atrás una, una felicidad que no es real. ¿Sí? Entonces vamos a hacer otro pequeño ejercicio. ¿Está bien? Igual como así quita Son ejercicios de introspección un poco para como ubicarnos a nosotros mismos. Entonces los pueden hacer ahí normal tranquilos ¿verdad? quisiera que hiciéramos el ejercicio de visualizar que yo, mi ser consciente, esencial, estoy más allá de lo, lo que me gusta o no me gusta, es decir que estoy más allá de dualidades, Estoy más allá de hábitos, de gustos, yo soy solo, un alma pura, totalmente pura. Es decir, no tengo ningún prejuicio, soy amplia, soy observadora, Solo alma de paz, que acabamos de hacer. Este ejercicio es tan aliviante para mí y es un ejercicio de, de mucha concentración en la meditación, usted sabe que parte de lo que uno aprendió con el azúcar y la sal, <risa> esa que me gusten o me disgusten cosas ok, que existen, que están en la realidad pero a darles un juicio bueno malo, está, existe ahí, pero para mí, yo interpreto cómo es eso, bonito, feo, sí, eso se llama prejuicios, y uno además con el tiempo, eso, esos preconceptos se los pone a las personas, más si uno conoce a las personas, ya está fulanita que es así, y este fulanito, es asado y resulta que a mí me ha sorprendido porque personas que yo dije jamás que meditar en la vida, esta persona que la voy a invitar y de verdad que sí quería pero mi juicio yo le estoy anteponiendo porque además uno son cosas que uno tiene que desaprender a etiquetar a la gente entonces ¿cómo sería si yo todos los días pudiera como, como volver a un papel en blanco? pero como no se puede borrar, porque si uno borra mucho un papel como que queda feo hay como que romper la perspectiva que yo tengo de la gente cercana a mía porque eso me está limitando mi perspectiva de ellas porque por mi historia con ellas, por lo que yo viví con ellas, yo ya lo etiqueté. ¿Sí? Entonces este ejercicio que hicimos de conciencia del alma, se llama así, es cuando usted no va más allá de todo prejuicio. Claro, todos nosotros decimos, ninguno de nosotros es muy prejuicioso, somos todos, nos amamos unos a otros, ¿verdad? <risa> nos encanta la diversidad y todo, pero la verdad es que sí internamente etiquetamos a la gente, ¿sí o no? Ustedes saben que es algo interesantísimo, porque en, en esto de los de las relaciones de pareja, eh, me ha tocado conversar con personas, por ejemplo, con, con un amigo que es, hizo todo un proceso como terapéutico, ¿verdad? Él extremadamente celoso. Y todo en su proceso se dio cuenta de su situación de celos, ¿verdad? Entonces hizo todo un esfuerzo durante varios tiempos de transformar eso. Pero la persona, que era su compañera, no hizo el cambio que él hizo, <risa> entonces seguía poniéndolo en la misma situación de que era un celoso es pues muy difícil como para él sostenerse en su cambio porque la otra no le creía, no es que usted, usted sigue siendo igual usted nunca va a cambiar, pero hasta inconscientemente uno piensa así, verdad, o sea, no es que uno quiera ser mala gente ¿verdad? entonces limpiar mi interior de prejuicios es un estado profundo de alma y es un estado de total pureza y eso se puede hacer todos los días en la mañana para que sea un nuevo día tengo que tener nueva perspectiva Y yo les digo que no es tan fácil, porque además yo vengo de, un, de una profesión donde nos enseñan etiquetado. <risa> ah, trastorno bipolar. Ahí viene el trastorno bipolar caminante. <risa> ¿Verdad? Y es tan difícil decir esto. Y de hecho que a mí nunca me gustó eso de hacer pruebas y de definir, ah, es que esta tiene esta la enfermedad. ¿Verdad? Porque así se ponen los expedientes. Eso nunca me gustó, pero esa es la tendencia él es como es y ya, yo no le voy a poner ninguna otra perspectiva, ni bueno, ni malo, ni feo, ni bonito. ¿Y para qué vamos a hacer eso? eso sí, porque qué pasa cuando uno es una persona que sí todo el tiempo está enjuiciando, uno es más feliz uno es más inteligente por eso, ¿de qué me sirve? entonces la realidad es las emociones son están bien y las acepto tal y como son la gente es como es okay, hasta ahí todo bien Ahora, el otro aspecto que quería compartirles en, es en tanto, que doy y que recibo? Porque hoy la idea era recibir felicidad. ¿Ya? Una persona feliz, ¿cómo recibe felicidad? Dando con introspección. Una persona feliz recibe felicidad de todo. Es una persona que no le cuesta ver lo bello en todo y ver que en todo hay algo bueno. No necesariamente totalmente bonito, pero bueno. Pero, pero eh, eh, yo me recuerdo, dos hermanas mías son biólogas, ¿verdad? Entonces la, la menor, que le fascinan los murciélagos. O sea, si usted ve los murciélagos, dice, ¿dónde está lo bonito de este animal? Y él dice, pero vea qué bonito, yo, es que no veo lo bonito, pero sí me parece interesante. Pero ella, en su primer regalo a su sobrino de Navidad, fue un libro de arañas. Yo creo que mi cuñada no, no se lo ha dado todavía, chiquitita. Pero es como, como, verdad, porque existen existen las arañas existen los murciélagos y para, verdad, alguien que, que no le cuesta ser feliz, pues puede ver que son bonitos aunque son diferentes <risa> verdad ahora tienen ese esa capacidad de recibir felicidad de todo y la persona que es así, ve milagros en todo en el sentido de que ve las, sincro las sincronicidades que existen es una persona intuitiva las puede notar porque siempre existen ¿verdad? Es como, hay gente que dice, es como que yo siento que hay ángeles, ¿verdad? hay gente que tiene esas esos sentimientos porque puede percibir lo que es hermoso pero para eso hay que cambiar el hecho de yo tomar sufrimiento si yo quiero recibir felicidad tengo que dejar de tomar sufrimiento y resulta que yo soy quien creo la actitud de tomar el sufrimiento si yo no lo tomo no es mío. usted me puede decir cosas horribles, usted puede pensar cosas muy feas de mí o una situación puede ser desagradable ¿para qué yo lo voy a pensar? o sea está fuera, ¿para qué me lo voy a llevar adentro? ¿Soy yo la que me hago daño con eso? Entonces, por ejemplo, en las relaciones donde hay violencia emocional, ¿verdad? Y entonces, ahora, recientemente estaba conversando con alguien, que su pareja entonces le dice, no, es que en realidad usted aquí no aporta nada, porque quien aporta es quien aporta físico, usted no aporta así que en realidad casi que usted tiene que casi que besarme los pies porque usted está aquí sin pagar alquiler ¿me explico? ¿y, y qué pasa? Okay, esa es una, una frase que usted dice, bueno no está tan mala Me <risa> explico porque no le pego, pero la persona con la que conversé como ustedes creen que estaba se creyó toda la cosa o sea porque recibió y se lo creyó y lo aceptó y pensó, es cierto yo no aporto nada aquí yo estoy sobrando lo que yo hago aquí no es valioso eso es tomar eso es recibir el sufrimiento. Cuando yo estoy empoderada y para mí, mi prioridad es mi derecho a ser feliz, usted puede decir lo que sea de lo que yo soy, pero pues yo no lo recibo. Porque eso es lo que usted está diciendo. A mí es suyo. O sea, usted es una, una almita que está un poquito enfermita. pero yo, yo, o sea, yo entiendo que usted esté con situaciones de vacíos, que se sienta tal vez frustrado, que se sienta mal, pero lo que usted está diciendo es por su frustración, no soy yo. No lo recibo. ¿Sí? Pero hay personas que tienen la capacidad absoluta de es ser la esponja del sufrimiento, no, no, no, no es como que nos gusta pero vean, cualquier situación desagradable antes de todo ya están sufriendo pero terrible y además no lo pueden tolerar porque cuando uno sufre mucho para uno es como intolerable no sé si ustedes se han dado cuenta cuando, ¿verdad? digamos si uno tiene a alguien cercano muy, que está muy deprimida y una y otra vez llega a vos una y otra vez les Cuenta la misma historia. ¿Qué les pasa a ustedes? Ustedes tienen tranquilidad de decir, sí, es cierto, pero eso ya va a pasar, va a mejorar, usted puede. Pero eh, ya es la décima vez que llegó. ¿Qué nos pasa? <risa> uno se desconecta, uno se aleja, porque uno mismo se está tomando sufrimiento de la situación. Si yo no tomara el sufrimiento a esa persona, yo tendría paciencia, porque a mí no me afecta. Yo no soy la persona que está sufriendo. Yo soy la persona que está tranquila, por eso la persona, esta otra, llega a mí. Pero si yo empiezo a estar intolerante, significa que yo sí me estoy afectando. O sea, estoy... Tomando el sufrimiento que esa persona tiene, que no es mío, es de ella. Ella me lo puede compartir porque es lo que ella siente y tiene su derecho a sentirlo, pero no es mío. Me encanta la idea. Sí, sí, quería, es que sabes por qué. No sé si vos has estado en una situación de crisis, pero cuando uno está en crisis, uno no tiene tiempo de de en qué momento va a salir. O sea, como que uno diga como, ok, ya sea feliz en tres semanas. O sea, no, es muy difícil, digamos, depende de la persona, de sus recursos, de su apoyo, tal vez le va a durar años. Imagínate que se va quedando sola porque nadie la soporta. Y lo que más necesita es alguien que tenga la capacidad, de no tomar el sufrimiento de ella pero estar dando luz ¿verdad? ¿verdad? no es que voy a estar tres horas con esa alma ¿verdad? porque me puedo afectar pero estoy pero estoy ¿verdad? porque no me afecta eso lo puedo lograr cuando para mí mi prioridad sea tomar felicidad todo lo que me haga bien todo lo que me haga sentir con entusiasmo, con alegría, con satisfacción, y no tomar lo que me haga sufrir. Porque estamos todos al revés. Hacemos lo contrario. Pero imagínate que, digamos, todo el mundo está mal. De hecho hay una frase que me impactó hace unos años que decía que todo el mundo es ahora como un gran hospital psiquiátrico <risa> y es cierto. o sea porque además ya nadie está adentro todo <risa> pero, to pero todos nosotros podemos todos nosotros podemos estar así ok pero para qué sirve la práctica espiritual para estar encuevado, solo haciéndose muy pacífico, muy amoroso, solito allá encerrado, o tu práctica espiritual de empoderamiento, de fuerza interior, de estar estable, de estar tranquilo, es para estar precisamente ahí. Porque se requiere eso, o sea, para mí la espiritualidad es para vivirlo en la práctica. Entonces, entiendo que de repente si uno mismo está afectado es porque yo estoy recibiendo sufrimientos a 100 personas pero entonces usted imagínese que usted está totalmente más allá de eso no la juzgue, no juzgue que eso es malo no hay, no hay, no hay bueno ni malo, eso es no juzgue a nadie pero usted es un alma que decide estar feliz, eso es su derecho para tomar felicidad ya sabemos que los, la, la forma artificial no funciona entonces voy a tomarlo de mi manera natural parte de la manera natural espiritualmente es conectarse con la fuente eterna de dicha que es el alma suprema voy a tomar felicidad porque yo quiero ser de aquellos que logran dar felicidad pero como vamos a dar la felicidad que era lo que usted quería heredar al mundo eso está dándolo desde ya enfóquese en eso lo que yo quiero heredarles a todos estos compañeros de la tierra es paz quiero heredarles a todos energía verdad y si colectivamente cada vez más estamos enfocados en lo que queremos heredar no nos vamos a afectar tanto porque, ¿qué pasa? Estamos, como vos decías, en un momento de crisis. Pero eso, ¿qué significa? Si yo estoy en medio de una tormenta, pero yo estoy estudiando eh, cómo nadar bien en medio de la tormenta. Para mí la espiritualidad es aprender a usar los recursos internos para ir más allá de las tormentas pero a veces las tormentas son internas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesita? En ese momento, si yo no les puedo dar lo que quiero heredarles, yo sí necesito un poquito de distancia, que de todas maneras ni les estoy ayudando. Pero no para siempre. Esa distancia es para recuperar mi fuerza, porque yo sí tengo algo que dar. No me voy a distanciar de ellos para siempre. Sí. Lo que pasa es más juzgar a las almas que escriben los mensajes. Ah, okay. No pueden juzgar el mensaje. Porque lo que pasa es que cada uno de nosotros en algunos momentos dice cosas que no son bonitas. Pero no es que uno sea una mala persona. Y entre más miedo hay, más agresividad hay. Y por eso es tan interesante que junto con la agresividad que se ve en todos lados, aumentó muchísimo el trastorno de ansiedad en la gente, que es el sentimiento permanente de amenaza, de sentir amenaza por todo lado. Y entre más amenazada me siento por cualquier situación, más a la defensiva estoy. ¿Cómo hago para que la gente se sienta otra vez segura, con confianza, no va a ser artificial. Ya todos los medios artificiales para el, para el bienestar no están funcionando. Pero se ha confundido que el bienestar interior, como lo vimos hace, como les decía, que la paz, o que todo eso es pasado moda, que es pasivo. No es pasivo, porque no se entiende que es vivir en un estado interior de paz. Bien, más bien sería interesante estudiar cómo responder para crear sentimientos de solidaridad, de, de esperanza, usando los medios que están creando tanta agresividad. Porque siguen existiendo esos medios, ¿cómo usarlos? Porque eso no existía antes. Ninguno de nosotros estuvo estuvo en un colegio donde alguien podía tomarte una foto y decir cosas horribles y mandárselo a todo el colegio. Entonces, ¿cómo, cómo es utilizarlo en este momento de una manera diferente? Porque existen. Pero eso yo les decía que es una conversación abierta de cómo, cómo ir haciendo este este dar diferente.